¿Cómo comprar la licencia Ultima Farming License con USDT ERC20? Comprar la Ultima Farming License es el primer paso antes de empezar el farming del token Ultima. Puedes pagar la licencia con USDT, Cash Balance o Ultima. En estas instrucciones te mostraremos el proceso de pago con USDT ERC20. Para comprar la Ultima Farming License con Stablecoin USDT-ERC20, ingresa a tu cuenta personal en el sitio web de Ultima Farm. Desplázate hacia abajo en la página. Verás los paquetes Ultima Farming License disponibles para su compra. Selecciona la licencia que más te convenga y haz clic en Upgrade o Actualizar. Aparecerá una ventana para seleccionar el método de pago. Selecciona USDT-ERC20. Acepta los términos marcando la casilla de verificación y haz clic en el botón Comprar. La ventana Coin Payments que se abre mostrará el importe en monedas USDT-RC20 y la dirección del monedero al que debe transferirse el importe. La dirección del monedero también aparecerá como un código QR. Para pagar, copia la dirección del monedero desde la columna de direcciones y envía los fondos desde un exchange, un intercambiador o desde tu monedero. Envía la cantidad exacta que aparece en pantalla. También puedes pagar mediante un código QR. Tendrás que esperar unos minutos después de completar el pago. Espera a recibir la notificación de pago. A continuación, verás en la página la clave de activación de tu licencia. Recuerda activarla. Esto es importante. Solo después de la activación, el max load de tu granja aumentará y podrás utilizar todas las disponibilidades de este producto. Si has cerrado la página o tienes problemas con internet, no te preocupes. El pago se mostrará en tu cuenta personal en la sección claves de licencia. En claves de licencia, encontrarás tu historial de compras y podrás activar tu última Farming License previamente adquirida pulsando el botón azul Activate. ¡Felicidades! Has adquirido una licencia para el Farming de Tokens última. La licencia es válida durante un año. El siguiente paso es pagar las última Farming Units. Esperamos que ya no tengas ninguna duda, pero si tienes alguna pregunta, siempre puedes consultar a nuestro equipo de soporte. Te deseamos grandes beneficios y altos logros.